Bienvenido. Te saluda JS Tutor. Comencemos con esta sección de Secretos o Tics Matemáticas. Tips número 1. ¿Cómo pasar de un número decimal racional a fracción? He aquí algunos ejemplos ilustrativos. ¿Cuál es la fracción que representa al decimal exacto, 0 enteros, 524 milésimas, 131, 250 avos? ¿Cómo lo haces? Así. Escribe 524 en el numerador En el denominador, uno seguido de 3 ceros Un cero por cada cifra después del punto decimal Saca mitad a 524 y a 1000 Saca mitad a 262 y a 500 ¿Cuál es la fracción que representa al decimal exacto 4 enteros? 2218 10 milésimas 21109 5000 avos ¿Cómo lo haces? Así, escribe 42218 en el numerador. En el denominador, uno seguido de 4 ceros, un cero por cada cifra después del punto decimal. Saca mitad a 42218 y a 10.000. ¿Cuál es la fracción que representa al decimal exacto un entero, 12 cien milésimas? 25.003, 25.000 avos. ¿Cómo lo haces? Así. Escribe 100.012 en el numerador. En el denominador, uno seguido de 5 ceros, un cero por cada cifra después del punto decimal. Saca mitad a 100.012 y a 100.000. Saca mitad a 50.006, y a 50.000. ¿Cuál es la fracción que representa al decimal inexacto periódico puro? 0 entero, 21 centésimas, 7, 33 avos. ¿Cómo lo haces? Así, escribe 021 menos 0, en el numerador, en el denominador, dos 9, un 9 por cada cifra que se repite después del punto decimal. Resta en el numerador, saca tercera a 21 y a 99. ¿Cuál es la fracción que representa al decimal inexacto periódico puro? 3 enteros, 460 milésimas, 3457, 999 avos. ¿Cómo lo haces? Así. Escribe 3460 menos 3 en el numerador. En el denominador, 3 es un 9 por cada cifra que se repite después del punto decimal. Resta en el numerador. ¿Cuál es la fracción que representa al decimal inexacto periódico mixto, 0 enteros, 1 décima, 24 milésimas? 41, 330 avos. ¿Cómo lo haces? Así. Escribe 0124 menos 01 en el numerador. En el denominador, dos nueves, un 9 por cada cifra que se repite después del punto decimal, un 0 por la cifra que no se repite después del punto decimal. Resta en el numerador. Saca tercera a 123 y a 990. ¿Cuál es la fracción que representa al decimal inexacto periódico mixto? 7 enteros, 53 centésimas, 8 milésimas, 1357, 180 avos. ¿Cómo lo haces? Así. Escribe 7538 menos 753 en el numerador. En el denominador, un 9 por la cifra que se repite después del punto decimal, 2 ceros 1 por cada cifra que no se repite después del punto decimal. Resta en el numerador. Saca quinta a 6785 y a 900. ¿Cómo lo compruebas? Divide el numerador entre el denominador. ¿Qué puedes concluir? Toda fracción se escribe como número decimal exacto o periódico. Los decimales inexactos no periódicos no se pueden escribir como fracción. Ejemplos. Pi, pi más 2, 5 pi menos 4, etc. Cualquier raíz inexacta como raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 5, raíz quinta de 20, etc. Te sirve para la clase de matemáticas. Suscríbete y dale like. Y recuerda, quédate en casa.